Hola, buenas, ¿cómo están? Eh, realmente para mí es un placer poder acompañarlos el día de hoy y agradecerle a la organización del de WordCamp San José. Eh, realmente ha sido una actividad que muestra eh, orden, eh, una capacidad de eh, speakers extraordinarios y con temas realmente muy importantes para tanto los expertos en desarrollo web eh, enfocados en Wordpress como las empresas eh, que han apostado por eh, un cambio a la digitalización y es que justamente el tema que me compete a mí es hablarles el día de hoy sobre eh, digitalizando mi PyME ¿Qué significa eso? Vamos a ver y que además eh, sí es importante el apostar por una eh, propuesta de, de este tipo. Bueno, la pandemia, según nos dice el financiero en uno de sus artículos, eh, indica que el 95 o 96% de las pymes en Costa Rica tuvieron que apostar por la digitalización eh, durante eh, la pandemia. Pero si vemos el dato de que del 2018 el 25% de las personas mayores de 18 años afirmaron que no hacían compras en línea, eso cambió con la pandemia. Eh, tan solo en el primer semestre del 2020, ese 25% cayó a tan solo un 2,3%. Ese es un dato suficiente para eh, estar seguros de que tenemos que hacer un cambio, hacia la digitalización de nuestras organizaciones. Eh, pero también aquí tenemos otros datos que nos da eh, el MEIC eh, de una encuesta realizada por la Universidad de Costa Rica a 1.210 personas, donde nos dice que el, los compradores actualmente en eh, línea o medios electrónicos, eh, principalmente son mujeres, eh, un 51,3%, y un 48% de hombres. Realmente, pues, como la distancia entre uno y otro no es eh, tanto, ¿verdad? Por ende, podríamos decir que es casi un 50% eh, similares. Donde sí podemos ver que hay eh, diferencias de, es en las edades porque, y en los niveles educativos. Podemos ver que las personas entre más jóvenes y con un mayor nivel eh, educativo eh, tiende a hacer más compras en línea, ¿verdad? Eh, siendo um, destacados principalmente entre los 18 y 34 años, seguidos por las personas entre los 35 y 54. Ya los que son el grupo de 55 adelante es el grupo que menos tiende a hacer compras en línea, y eh, aquí vamos a ver también dónde se representa el tema de brecha social, eh, especialmente, creería yo, desde la perspectiva de la conectividad, las provincias donde más se compra en, en línea son San José y Alajuela, y las que menos se compra son Guanacaste y Limón, y por eso es que hacía yo referencia al tema de la brecha eh, de conectividad. Eh, como sabemos, Guanacaste y Limón son los zonas más eh, socialmente eh, eh, menos desarrolladas. Entonces se conjuntan no solamente el hecho de que el, las personas tienden a tener un nivel educativo bajo, sino que la distribución de conectividad en esas zonas pues no es la mejor. Otro dato importante que nos, roja, nos arroja este eh, informe es que eh, las personas eh, encuestadas eh, señalan que compran eh, un 47% de ellas, o casi un 48%, eh, compran en tiendas físicas, ¿verdad? Y un 6,5% en plataformas digitales. Sin embargo, un 45,7% aseguran comprar en ambas. Eh, por eso, el, tenemos que tener eh, claro que hoy en día las ventas son omnicanal. No podemos tener un solo medio de, de ventas y si bien es cierto el sitio web siempre tiene que ser el eje principal y central de nuestra estrategia eh, de mercadeo eh, pues tenemos que tener claro que una venta digital se puede eh, realizar desde nuestro perfil de facebook nuestro whatsapp messenger o cualquier otro medio digital con el que contemos eh, con respecto a las experiencias eh, de compra de los consumidores nos encontramos que el 96% eh, lo hacen principalmente eh, con servicios bancarios, ¿verdad? El, el 68% lo hacen en plataformas de reparto. Estas son todas estas plataformas como Uber, Rapid, eh, Pedido Ya y otras que hay ahí en el mercado. Y también tenemos que un 66% compra en plataformas internacionales. Pero aquí es donde hay el dato importante y nada despreciable, ¿verdad? Que tenemos un 33% que adquieren eh, productos eh, en sitios web nacionales. o sea Y cada vez esto tendrá una tendencia al alza por elementos muy simples, ¿verdad? Como es la logística. La mayoría de las personas van a esperar que su producto sea entregado eh, lo más pronto posible. Eh, cada vez las, las personas esperan que el producto que antes probablemente les iba a durar cuatro días en llegar, ahora eh, esperarían que les llegue hasta en 48 horas o menos. Eh, con respecto al tema de la experiencia también de los eh, compradores en línea, nos encontramos con un tema importante y es eh, un, eh, volviendo al, a la experiencia de eh, usuario y aquí la transformación digital se vuelve indispensable ¿por qué? porque cualquier eh, transformación digital tiene que estar eh, fundamentada en mejorar la experiencia de nuestras audiencias ¿verdad? y si vemos los resultados que nos arroja la encuesta vemos que un 45,4% no le entregaron el producto es cierto que en este porcentaje debe haber un alto número de estafadores que venden a través de, o supuestamente eh, venden productos a través de plataformas de terceros y eh, tienden a ser un, una estafa, pero también tenemos que tener claro que hay un grupo de personas que son eh, vendedores reales, pero sus procesos no son los adecuados y tienden a, a, a no llegar a lograr eh, cumplir con la promesa dada a su comprador. El segundo eh, molestia de los compradores es que hubo atrasos en la entrega, con un 44%, eh, y eh, la calidad era menor a la esperada, con un eh, 30%, ¿verdad? Eh, se equivocaron en el producto que solicitó un 26% y recibió producto distinto al de la publicidad, un, casi un 20%. Como pueden ver, realmente, eh, si lo analizamos a nivel de, de resultados, eh, el problema está en el control que tienen las organizaciones en los productos que comercializan versus eh, y el momento de la venta, ¿verdad? No hay un control para mejorar eh, el, el despacho y la... Eh, entrega de los productos y eso es donde a las pymes les está doliendo la, eh, a nivel reputacional todavía si existen personas que consideran que la digitalización no es importante tenemos que tomar en cuenta las experiencias es que vivieron Kodak y Blackbuster verdad eh, dos empresas que casi que están extintas verdad eh, luego de que no llevaron a cabo una digitalización de sus servicios, en el caso de Kodak, la fotografía, y en el caso de Blockbuster, el, el alquiler de, de películas. Eh, no sé si es de conocimiento de ustedes, pero por ejemplo, Netflix en sus inicios le ofreció vender la plataforma a Blockbuster y ellos se negaron a adquirir la verdad. Entonces tenemos que estar claros que si nosotros no tomamos la decisión de incorporar elementos digitales dentro de nuestra organización, lo más probable es que desaparezcamos como empresa. Así que no hay dudas, eh, la digitalización llegó para quedarse. El, la, el, la pandemia más que todo lo que hizo fue avanzar en el proceso de que la, el, las personas adquirieran una experiencia digital aún mayor. Eh, algunos expertos hablan que se adelantó entre 5 y 10 años el tema de eh, de cómo se le llama de, de, de adquirir productos de forma digital verdad entonces eh, es una muestra de que nosotros no podemos quedarnos atrás con nuestras empresas y además hay un estudio del google con la empresa cantar que muestra que eh, la verdadera transformación digital ni siquiera son la adquisición de herramientas. Es el núcleo principal de las transformaciones, está basado en las personas. Y, las pers y cuando hablamos de personas, no solamente estamos hablando de, el, de la gente que conforma nuestra organización. Cualquier transformación digital tiene que estar basada en nuestras audiencias, en las necesidades que nuestras audiencias tienen y las promesas de valor que nosotros como empresa le estamos dando a esas audiencias por eso es importantísimo que cualquier proceso de transformación esté acompañada por todo un trabajo de análisis eh, de, de las de nuestras empresas y es que el, la transformación digital es, se fundamenta en tres pilares tres pilares que eh, es eh, las plataformas tecnológicas, o sea, todo lo que tiene relación a software, verdad, también se relaciona al análisis de los procesos. Tenemos que evaluar eh, cómo estamos haciendo las cosas en nuestras empresas y eh, determinar en qué momento podemos incluir eh, software para mejorar la velocidad de, de cada uno de esos procesos. Aquí la idea es, ser más eficientes en cómo estamos haciendo las cosas pero no podemos incorporar software sin saber cómo son en realidad los procesos, porque ahí es donde llegan y ocurren situaciones como la siguiente, que son ejemplos muy cotidianos viene eh, TI o viene la gerencia general y decide que se va a adquirir un software para eh, la administración del recurso humano software que viene eh, estructurado ¿verdad? y no cumple con los elementos de ley como por ejemplo el manejo de planillas, eh, como el tema de vacaciones y otros eh, eh, puntos que se requieren en esa área. Se gastan un platal en, esa, en ese software y al final es un software que no se va a utilizar porque no cumple con las necesidades que tenía el proceso, se adquirió sin analizar primero el proceso. De ahí eh, la importancia de realmente tener claro eh, cuál es el paso a paso de cada uno de las necesidades que tiene eh, cada uno de los departamentos de la organización y eso nos va a permitir adquirir el software que realmente vamos a necesitar para mejorar los procesos y que probablemente ese software nos vaya a salir muchísimo más económico, de lo que al principio estábamos eh, planeando y como lo decía eh, desde el inicio está el pilar más grande y es el de las personas, si las personas no las capacitamos, si no les hacemos comprender la importancia de, eh, de la digitalización de nuestras organizaciones, eh, no lo vamos a lograr porque el, eh, siempre va a haber un temor importante y, y es el temor número uno que vayan a ser sustituidos por el software. Y esto es un temor que realmente tenemos que llevar eh, fuera de nuestras organizaciones y explicar que lo que andamos buscando es ser más eficientes, ¿verdad? Eh, puede ser que probablemente en alguna organización sí se dé el hecho de que eh, la eficiencia nos lleve a prescindir de algunos de los colaboradores, pero al fin y al cabo eh, siempre vamos a, a tener nuevas necesidades y eso nos va a llevar a, a incorporar a otros eh, grupos de profesionales, pero bueno, eh, eh, de ahí la importancia de que podamos trabajar en conjunto todos los elementos de la eh, digitalización y por eso es importante que dentro de nuestras organizaciones creamos eh, una cultura eh, donde se rompan las islas. Ya no puede ser posible que nuestras organizaciones, los departamentos trabajen de manera completamente aislada, ¿verdad? Ahora tenemos que trabajar en conjunto. El, el trabajo de contabilidad, el trabajo de recursos humanos, el trabajo del departamento de mercadeo y la gerencia general y otros departamentos que estén dentro de la organización, tiene que estar siempre eh, de la mano de la necesidad que de resolver las necesidades que tienen nuestras audiencias. Por eso es muy importante que comprendamos que se acabó el trabajo eh, aislado por departamento. Eso es un elemento fundamental de la transformación eh, digital. También debemos identificar eh, qué haría para que su empresa o departamento pueda optimizarse, ¿verdad? Eso es parte de los procesos, como lo veníamos hablando. Y eh, con respecto a las plataformas tecnológicas, el. El, los elementos digamos que principalmente se hablan dentro de la transformación digital, está bueno, robotizar parte de los procesos, el tema de Big Data, que algunos hasta lo denominan como el nuevo petróleo y de mi parte yo lo que les voy a decir es que realmente ese es el oro o la pepita de oro de cualquier empresa sin importar el tamaño que tenga la organización ¿por qué? porque es es lo que nos va a permitir llevar a cabo en, en el departamento de mercadeo y comunicación el trabajo más eh, importante y es el podernos comunicar de manera eficiente y poder identificar cuáles son los canales por los cuales tenemos que comunicarnos con nuestras audiencias entonces por ejemplo un error muy común eh, tienen las bases de datos y no las tienen organizadas en un tema tan simple como por ejemplo en un país como el nuestro, el tema de las provincias. Entonces no saben en qué provincia vive el contacto que tenemos en nuestra base de datos. ¿Y qué pasa si nuestra organización va a hacer un evento en Guanacaste y quieren hacer un envío masivo de correos electrónicos? Y tienen una base de datos de 20.000 personas. Bueno, ¿para qué vamos a enviarle el, el correo, la invitación del evento? A las personas que viven en Pérez Celedón, en Limón, en, en, en Heredia o en cualquiera otra de las provincias. Si sí, dentro de nuestra base de datos probablemente de esos 20 mil, mil o mil personas sean las de Guanacaste. Si nosotros le enviamos la, base, la invitación solo a, a los miembros que viven en Guanacaste, ya el costo de ese envío va a pasar probablemente de 65 dólares a tan solo 20 dólares o menos. Así que vean la manera en que el administrar correctamente nuestra base de datos nos puede permitir ahorrar costos en nuestros procesos de mercadeo y comunicación. La nube se vuelve eh, indispensable en lo que es un proceso de transformación digital. Ahora eh, contamos con software, casi todo eh, en la nube, eh, la automatización, la inteligencia artificial, y, block, y blockchain eh, son parte de, la, de los elementos de la transformación que también vienen acompañados. ¿Y eh, ¿qué, cuál es la diferencia entre la digitalización versus transformación digital? Bueno, la digitalización es solamente un elemento de uno de los pilares de la transformación digital. Pero como lo vimos anteriormente es poco probable que nosotros podamos llevar a cabo una digitalización de nuestras empresas sin tomar en cuenta el, el, la parte humana y eh, los procesos. Por ende, yo me atrevería a decir que no podemos realizar una digitalización de nuestra empresa sin realizar una transformación digital completa. Así que el adquirir eh, software sin haber eh, hecho un análisis realmente de los procesos y de haber hecho un proceso de cultivar dentro de nuestras empresas el, la importancia de incluir esa transformación eh, lo, es poco probable que tenga éxito la digitalización de nuestra empresa y por ejemplo hay algunas herramientas que nos pueden ayudar a eh, avanzar en ese proceso por ejemplo, está esta página que se llama Digital mi, mi, eh, Digital mi Pymes, que les va a permitir evaluar en qué proceso se encuentra su pyme para saber eh, si están en una etapa incipiente o una etapa más avanzada de la transformación. También, si ustedes quieren conocer el proceso que llevaron otras empresas eh, y que denominaríamos eh, como casos de éxito, eh, los invito a visitar esta página que se llama eh, Las Primeras Mil, aquí eh, eh, pueden encontrar historias como la de Airbnb, eh, pueden encontrar historias como la de Reddit, la de Udemy, entre Snapchat, entre otras, ¿verdad?, que son casos de éxito y que podrían adquirir algunos de esos conocimientos para sus organizaciones. Y como lo decía, el tema de, de la, siendo el tema de las personas un eje primordial dentro del proceso de, de digitalización y transformación digital de nuestras empresas, la capacitación se vuelve un eje eh, primordial. Las empresas que eh, escatimen en la capacitación de personal, tarde o temprano les va a salir mucho más caro porque si usted no tiene a su personal capacitado, les va a generar en algún momento un inconveniente que les va a salir muchísimo más caro. Algunas de las páginas que yo traigo para recomendarles que, el, que lo que procuré fueron buscar opciones donde tuvieran eh, una capacitación gratuita o que al final, al final de la capacitación tengan la posibilidad de certificarse con un pago, ¿verdad? Pero la capacitación como tal es gratuita. Entonces está, por ejemplo, la página esta, primera que es edx.org. Aquí ustedes van a encontrar cursos de muchos tipos y eh, dados por la Universidad de Harvard. Todos los cursos, como les decía, son gratuitos. Y al final del curso, si ustedes eh, deciden certificarse, eh, tiene un costo como entre los 30 y los 65 dólares dependiendo del curso que hayan eh, seguido. Otra eh, página que les recomiendo especialmente para los del sector de mercadeo y comunicación es HotSuite Academy. Aquí van a encontrar eh, muchos cursos relacionados al tema de mercadeo digital. Y eh, desde luego que les recomiendo visitar el Meetup de. Wordpress Costa Rica, verdad, o Wordpress San José, que ahí eh, expertos todos los meses están subiendo eh, eh, capacitaciones de temas varios, verdad, no solamente del desarrollo de sitios, sino de negocios y también de eh, eh, mercadeo. El Google Garage Digital, ahí también van a encontrar información y, y todo tipo de cursos relacionados al emprendimiento digital. Y eh, Network.com es otra eh, página de cursos eh, donde también podrán adquirirlos de manera gratuita. Hay desde eh, edición de videos, eh, mercadeo, eh, Photoshop y otros cursos relacionados al tema de la comunicación. Esto es una página que también permite un uso de ella por un tiempo eh, aproximadamente un mes de forma gratuita ya si se quiere seguir utilizando pues se requiere de un pago pero eh, al principio se pueden tomar los cursos gratis y desde luego eh, para todas estas pymes que tienen presencia en las redes de el grupo meta que son facebook instagram y el de eh, mensajes whatsapp les recomiendo eh, visitar la página de Blueprint, donde va a encontrar capacitación eh, relacionada a eh, el, las herramientas de esta empresa. Otra de las eh, herramientas que yo les recomendaría incorporar eh, en su día a día es la, empresa, el, la herramienta Asana. Esta herramienta es una herramienta de control de proyectos que les va a permitir no solamente organizarse a nivel eh, de, eh, corporativo, ¿verdad? sino también eh, hasta con sus... Eh, principalmente para los que dan servicios, les va a permitir organizarse con sus clientes. Entonces es una herramienta que es 100% recomendada. Tienen la versión gratuita, entonces pueden incorporarla dentro de sus herramientas de uso diario. Otra herramienta muy similar es Trello. Y eh, lo importantísimo, el incorporar dentro de nuestros procesos de mercadeo una herramienta de CRM. Eh, aquí les traigo AgilCRM.com, también eh, tiene una versión gratuita que incorpora casi todos los las características de la versión de pago y que les va a ser muy útil en su día a día, así que eh, eh, se las recomiendo, como CRM hay otras herramientas también que pueden incorporar eh, como SOHO, como eh, eh, Salesforce eh, y entre otras que hay por ahí que son de pago y ya si te, contamos con un presupuesto para esto eh, también pues se las recomiendo uno de los elementos que se uno de los elementos que se vuelven indispensables y para sin importar el tamaño que tenga la eh, organización también es el, el facilitar los los pagos digitales realmente si nosotros queremos tener éxito en la digitalización de nuestras empresas o de la transformación digital de nuestras empresas es el facilitarle la, los pagos a nuestras audiencias. Simple Móvil es, digamos, la opción más eh, simple que, que podemos contar y que ha tenido una gran aceptación dentro de nuestro país, eh, pero nosotros tenemos que tener claro que cuando estamos pensando en digital ya no tenemos fronteras, nosotros tenemos que saber que si tenemos las capacidades de entregar eh, y tener un proceso de logística eh, eficiente, eh, no, tendríamos la posibilidad de vender más allá de nuestras fronteras. Así que tendríamos que incorporar elementos como lo que son el pago en línea, el pago por links y otros eh, tipos de pago que nos permiten eh, herramientas como TiloPay y eh, desde luego las que nos brindan el sector bancario, ¿verdad? Eh, hay otras herramientas como Paypal, que también nos permite el recibir pagos desde el exterior. Sin embargo, el, la, el, el tener dentro de nuestro eh, segmento de, de, de pagos, opciones de pago con tarjeta de crédito y de débito, eso nos permite construir una reputación de nuestra empresa, porque eso ya nos, le da un estatus a nuestra organización, porque no es cualquier empresa la que tiene estas posibilidades, y además le genera seguridad a los usuarios. Por ende, también el incorporar este tipo de elementos se vuelven muy importantes para construir una reputación positiva de nuestras empresas, una herramienta como Funelitics les va a permitir construir los funeles de venta. Eh, para los que no están eh, muy al tanto de esto, en digital eh, el, se ha hablado de que existen un, eh, un embudo que está incorporado por tres eh, eh, pasos, verdad que es la parte superior del embudo, cuando la gente no nos conoce, no sabe nada de nuestra empresa y los y nos damos a conocer a través de la publicidad eh, también eh, la parte intermedia de ese funnel es cuando ya las personas saben que existimos pero todavía no han tomado la decisión de compra y la parte eh, baja de ese funnel eh, bueno ya la persona nos conoció sabe que existimos y decidió comprarnos después de que nos comparó probablemente con muchas otras empresas que dan servicios similares al nuestro y el proceso no termina ahí, eh, esa persona debemos de llevarlo hasta una nueva compra y por eso el, la gente de eh, hotspot que es una agencia que fue la que eh, creó esta idea del, del funnel dice que ya no podemos hablar de un embudo sino tenemos que hablar de una rueda dinámica porque el cliente es, siempre es, eh, está dando un giro alrededor de nuestro producto y si bien es cierto, ya no va a comenzar el proceso en la parte de arriba de ese embudo, si sí, eh, va a, a, a construir eh, un nuevo proceso a partir de, de su experiencia vivida. Bueno, esta herramienta nos permite construir ese funnel y saber eh, gráficamente el cómo eh, vamos a eh, llevar a cabo los procesos de venta en nuestra, en nuestra empresa Google My Business se vuelve eh, fundamental para tener una presencia en, eh, en, lo, en, en Google verdad especialmente en, la, en las búsquedas, como ustedes saben el 95% de las búsquedas se realizan en este Buscador y Google My Business nos permite eh, lograr tener una presencia eh, en los primeros lugares y eh, una presencia además informativa porque la, el, las personas basan sus decisiones de compra eh, con base en las recomendaciones de terceros, así no conozcan a esos terceros. Así que Google My Business tiene una herramienta de recomendaciones que eh, se vuelve muy importante para poder posicionar a nuestras empresas. Google Drive, pues desde luego que tiene un montón de herramientas que pueden utilizar, pero eh, en la versión de G Suite, que es la versión eh, Business de, de Google, o la versión de pago del correo de, de Google, tiene una herramienta que sí me gustaría resaltar, y es el que podemos construir eh, correos de HTML y ya nos presenta una serie de plantillas esto nos permite eh, nosotros mismos poder construir mensajes que se van a ver eh, estructuralmente muy bien vistos y eh, podemos hacer envíos masivos el, tomen en cuenta que cuando hagan el envío utilizar el la copia oculta verdad para que no estén haciéndole llegar los correos a todo el mundo su base de datos a todo el mundo y de momento yo les puedo garantizar que funciona hasta con una base de datos de 150 personas a partir de ahí pues ya yo les recomiendo más bien apostar por herramientas como mailchip como sending blue y otras que hay en el mercado para envíos masivos de, de correos a nivel de administración y de robotizar nuestras redes sociales y, y nuestro whatsapp business eh, pues les puedo sugerir ManyChat, ManyChat nos va a permitir, eh, tiene una versión gratuita y la versión de pago pues es muy económica, cuesta eh, 10 dólares mensuales y eh, esto nos va a permitir atender de manera robotizada a nuestros clientes, si bien es cierto yo no soy como muy, eh, como que me agrade mucho el uso de, de chats eh, robotizados eh, sí nos puede permitir atender a nuestros clientes fuera de horarios de, de oficina. Entonces, eh, realmente ahí se vuelve una herramienta que nos permite vernos como una gran organización y con una organización eh, que utiliza la tecnología. El WhatsApp Business, que probablemente todas ustedes ya lo estén utilizando. Es una herramienta que se vuelve eh, primordial para las ventas el día de hoy, ¿verdad? Si bien es cierto, como lo dije desde el inicio, un sitio web es, debe ser el eje central de nuestra estrategia de comunicación, no solamente hacia lo externo, sino hacia lo interno de nuestras empresas. Eh, si nosotros no contamos con esa herramienta, el WhatsApp Business eh, se vuelve, digamos, importantísimo para poder mantenernos en contacto con esas audiencias, pero además nos da la posibilidad de crear catálogos de productos y servicios. Entonces, es una herramienta que no puede faltar dentro de nuestro paquete de tecnológico. Y eh, las herramientas que les traigo a continuación son más para el desarrollo de contenido. El, lo, pues, probablemente eh, muchos de ustedes se dedican a a realizar el contenido de sus redes sociales y de sus eh, activos digitales estas herramientas que ustedes ven en pantalla les va a permitir reducir en mucho el, los tiempos eh, que invierten actualmente en, la, en el desarrollo de contenido, las dos primeras que ven eh, eh, a través de la inteligencia artificial con la construcción de un solo eh, mensaje pues, eh, la herramienta les va a dar tres, cuatro o la cantidad de, de opciones o de variables de ese mensaje que pueden aplicar para la construcción de contenido y después eh, las siguientes dos Answer de Socrates y Answer the Public nos permite conocer qué están preguntando las personas en Google sobre los temas específicos entonces todas tienen versiones gratuitas eh, donde les va a permitir eh, hacer eh, consultas. Eh, algunas de ellas, como Answer the Public, solo les va a permitir una, dos consultas eh, máximo diarias. Pero, eh, como les digo, esto nos va a permitir a nosotros construir contenido de manera más rápida, saber realmente lo que están buscando las personas en, en Google, para nosotros poder generar contenido de interés para nuestras audiencias así que de esta manera eh, doy fin a esta presentación dejando aquí una frase para que reflexionemos ¿verdad? si todavía quedan dudas de que tenemos que hacer una transformación de nuestras empresas eh, quiero dejar claro que si no cambiamos la manera de hacer las cosas pues los resultados van a ser los mismos eh, así que eh, quiero agradecerles una vez más a la organización por la invitación y eh, mi nombre Federico Banegas, eh, realmente fue un placer eh, estar en el evento del World Camp San José 2022 y muchísimas gracias.